Estamos con nuestro guía, lo voy a presentar. No, no, no, no, no, no, no, Voy a no, no, no, no, no, no, no, no, Sí. y bueno este es el palacio del, del rey De, la arquitectura es sí, era, bueno, era, muy, muy, muy, muy islámico bien, y nos explicaba que esta sección era el comedor que en ese no tiempo no estaba cerrado ni no nada, nada, nada, nada, nada, nada solamente nada, era con cortinas y, y del otro lado es, nada, este, nada, eran las habitaciones del rey su esposa eh, y vamos a pasar a en una parte donde esto es de piedra y lo otro va a ser de mármol 3,5 millones de rupees En días, pero Shah Jahan fue un constructor. Estamos en el fuerte de Agra eh, y bueno, y estamos con nuestro guía. Lo voy a presentar: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nos está no, no, no, no, no, por el fuerte y el palacio de Agra es muy bueno, les dejamos sus datos para que lo contacten. If, if you come to Agra, try to contact uh, him. is very nice guide. Sure. Desde aquí tenemos una vista del Taj Mahal. Eh, mañana vamos a estar por allá les vamos a explicar. Desde aquí el rey podía ver el Taj Mahal, que fue la tumba que hizo para su esposa. Good, thank you. Good, thank you. Thank you. Ian White. Ian White. british?